Y un gran poder para vencer La espera ha terminado, lo poco regresado Con más fuerza que su yo, del pasado su interior Ha cambiado, ahora tiene un poder oscuro No soy el presente ni el pasado, es yo soy el futuro Después de tu egoísmo, no serás mejor que yo. La última razón por qué hago esto porque yo llevo mostrar muchas prueba infinita hoy caso punto sin resolver a dónde mostraré de un serie dan Shader. estoy hablando de y 101 hay un personaje misterioso que nunca han más sonado su nombre que se llama punto Charles L. Gawai, es un personaje que sale en el principio de serie llama The Curse of Apká, en español, La Maldición de la Apka, el día de hoy por primera vez. Vamos a adentrarnos en esta cultura punto de la serie Zoe 101, The Curse of Decca Melodía. O tarde noches, los saluda, su amigo, y el magno, de terror. Así tomaremos el video ahora mismo. La historia empieza cuando el señor Hodges, uno de los maestros de Zonei, Chase, Michael y Logan les dice que va a aplicarles una prueba el próximo día, y les asegura que va a ser una prueba muy dura. Más tarde, durante el almuerzo, todos empiezan a hablar sobre la leyenda de Charles Kayawai, un chico que fue estudiante de PK hace 50 años, el mismo tiempo en que el señor Odges comenzó a dar clases, y supuestamente se volvió loco durante la prueba del señor Odges y huyó a la cañada Roca Roja una montaña cerca de Lapka, y que después de su escape intentaron rescatarlo pero nunca volvieron a verlo punto de legendos charles el gallo y es la leyenda ficticia que centra la trama de the curse of Cuenta la leyenda que en algún momento hace 50 años, el episodio está ambientado en 2007, por lo que posiblemente en 1957, un estudiante de PCA llamado Charles Gallo Galloway estaba en medio de una prueba difícil en la clase del profesor más hostil de PCA, el señor Hodges, cuando se fue enloquecido. Como resultado de su arrebato, Charles se escapó a las montañas de Santa Mónica cerca de PCA y nunca volvió a la Academia. Se enviaron grupos de búsqueda para buscarlo, pero Charles nunca fue encontrado. Terminó muriendo en un lugar llamado Redstone Gulch en las montañas a las que se escapó. Cómo murió es un misterio. Parecía ser psicótico por el hecho de que perdió la cabeza solo por una prueba. O podría haber tenido cosas más problemáticas en mente en el momento de la prueba y la prueba lo hizo estallar. Después ellas empiezan a hablar de la leyenda de Charles Calloway y dicen que sería muy emocionante comprobar si la leyenda es cierta. En medio de su charla, un chico llamado Leif escucha la conversación y les dice que él puede llevarlas a ellas y a sus amigos a la cañada Roca Roja para ver si la leyenda era cierta. En ese momento Lola empieza a sentir atracción por Leif y acepta. Más tarde, Lola le cuenta a todos que Leif puede llevarlos a la cañada. Todos aceptan menos Zoe y Chase, quienes dicen que es más importante estudiar para la prueba del día siguiente. Pero ante la insistencia de los demás, en especial Logan y Michael, Zoe y Chase terminan aceptando. Horas más tarde, los chicos le preguntan a Leif cuánto falta para llegar. Chase mira la brújula de Leif y se da cuenta de que esta no sirve. Desesperado, ve unos patos y los sigue porque piensa que ellos los guiarán de vuelta a la Chase sugiere a Lola que lo siga para que no se pierda más y le da un radio para poder comunicarse con ella. Punto al rato se encuentran con Zoe y Chase y les muestran las esferas sintéticas, pero cuando Michael ve al fantasma, él sugiere lanzar las esferas, pero Kim dice que deben estar en un lugar cerrado y rápidamente llegan al salón donde tendrían la prueba al día siguiente. Cuando todos están dentro del salón Michael nota que el fantasma está pasando debajo de él por lo que se van al frente de la ventana y lanzan las esferas, haciendo que el fantasma desaparezca por un momento, pero el espectro vuelve a aparecer haciendo que el salón quede destruido. Cuando todos escapan del salón, se preguntan por qué el fantasma de Charles y los atacaba si creían haber dejado intacto el lugar. En ese momento, Logan admite que él no devolvió el collar y lo colocó en la mochila de Zoey, provocando que todos se enojen con él por haberse robado el collar. Al día siguiente, todos regresan a la cañada y ponen el collar de vuelta en su lugar. De inmediato, se ve al fantasma regresando a la cañada y desapareciendo. De pronto Zoe recuerda la prueba que tenían, pero no habían estudiado ni dormido. Cuando llegan al aula, el señor Odges está furioso y trata de averiguar quiénes destruyeron su salón de clases. Zoe y sus amigos llegan rápidamente y dicen que fue por la esfera que le lanzaron al fantasma, y el profesor obviamente no les cree. Seguidamente le cuentan la leyenda de Charles Galloway, pero él asegura que Galloway nunca fue a la cañada roca roja y dice que no existen los fantasmas. De inmediato el fantasma sale de la cañada y va volando a la pca y pone a dar revueltas al profesor en su propio eje, asustándolo para que crea en ellos. Tras el susto, el maestro cancela el examen y Zoney le agradece a Charles Calloway por haberlos ayudado. La película termina con Charles regresando a su lugar de descanso eterno. Ya sabes que en casos como este, cuentas con el veredicto final y me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios.